...nos va a estar comentando qué es lo que está haciendo en México. Nicolás Arata, director de Formación y Movilización del Conocimiento de Claxo. ¿Cómo andás, Nico? Bienvenido nuevamente al InfoClaxo. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes por ahí. ¿Cómo va todo? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Ahí había una parte de lo que recién hablábamos con Gabriel eh, Lerner que, que inclusive me, este, me da ganas de, de sumarte en la lógica de, de pensar un poco esto de la escolaridad, las desigualdades, el acceso y democratización también al educativo, teniendo como mediación a veces la, la tecnología uh -huh. y no, algunas medidas que van en la lógica punitivista muy dramáticamente, ¿no? Porque, digo, terminan castigando a los que supuestamente se intenta ayudar con un plan social, ¿no? Claro. Mirá, suscribo plenamente las, las palabras del, del secretario. Lo estaba escuchando con muchísima atención. Eh, y, y pensaba, ¿no? Cómo, cómo en un contexto, vos lo enfatizabas también, de tanta complejidad. No solo en la Argentina, en el mundo, ¿no? Eh, eh, el Estado, en vez de pensar estrategias para acercar, eh, eh, despliega estrategias para amenazar a familias que ya están amenazadas desde múltiples este, puntos de vista y, bueno, eh, todavía eso, ¿no? El Estado, el Estado porteño en este caso, sumándole una, una amenaza más de retirarle algo que también hay que terminar de discutir, ¿no? Digamos que es el, el, el, un, un piso mínimo de ingreso ciudadano que le corresponde por ser un ciudadano amenazando con retirarle eso si no manda a los hijos a la escuela. Y, y corramos también un minuto la discusión. Eh, ¿Cómo se ocupa el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de las escuelas porteñas? ¿Qué condiciones tienen esas escuelas porteñas que, bueno, sabés, soy, soy pedagogo, vivo en la Ciudad de Buenos Aires, tienen ya de por sí una matriz expulsiva que, eh, sobre la cual la reflexión del Estado, como lo, lo hacía muy bien Lerner recién, digamos, ¿cuánto, cuánto se posa ahí? ¿no? Entonces, es, es, bueno, es un poco una, una estrategia eh, que también tiene un contenido electoral, eh, y bueno, y es, y es lamentable porque es política pública, ¿no? Nicolás, eh, si te parece, viajamos, ¿estás en México? Está, ¿Estamos en lo correcto? ¿Te encontrás en México? Estamos en, en la Ciudad de México, efectivamente, eh, se está desarrollando eh, en estos días la primera escuela de la red de posgrados en estudios latinoamericanos, una iniciativa que empezamos a soñar y a diseñar en 2019, nos agarró la pandemia, pero bueno, somos tercos y tercas y acá estamos, eh, eh, una pandemia después, eh, eh, reencontrándonos en esta primera escuela, un tema que, bueno, lo, lo, lo decían tanto Karina Batiani como Ana Riguag, quien en el momento en que empezamos a, a diseñar este proyecto eh, era la, la presidenta de ALAS. Es decir, un, un tema tan, tan central como el de los estudios latinoamericanos en Claxo no tenía todavía una, una, una presencia en el espacio de formación. Y bueno, aquí están las imágenes que estamos viendo de, de un salón colmado por estudiantes de 15 países distintos, de la, mitad, la mitad de ellos nunca habían venido a México, trabajando en, en la UNAM, bueno, con, una, con un cuerpo, con un equipo docente eh, de lujo, eh, bueno, y, y, y generando eso, más trama, más espacio de encuentro, más, eh, más formación en la perspectiva en la que siempre desde Claxo eh, eh, nos proponemos hacer, ¿no? En perspectiva latinoamericana, caribeña, con un pensamiento crítico situado. Eh, bueno, muy, muy contentos de esta, que sin lugar a dudas va a ser la primera de varias iniciativas eh, enmarcadas en los estudios latinoamericanos. Eh, Nicolás, ¿cuál es la duración de, de, este, de este encuentro, de esta Escuela de Red de Estudios Latinoamericanos? Digo, ¿cuántos días se están encontrando ahí? Y también si nos podés contar un poco cómo están palpitando, como ¿no? decías, esta cantidad de gente que nunca había viajado a Ciudad de México, y es eh, después de la pandemia encontrarse con, con otros, con otros, eh, a, a dialogar, a pensar, a pensarse en, en un lugar diferente. Entonces estas dos cosas, duración y un poco cómo están palpitándolo. Claro. Bueno, una, una cuestión muy importante. Estas imágenes que estamos viendo son de la UNAM. La UNAM es coorganizadora de esta, de esta escuela a través de su estudio de posgrados, eh, digamos, eh, del, del posgrado, perdón, en estudios latinoamericanos, que, tam, al cual también se ha sumado con un apoyo decisivo la, la UAM eh, Xochimilco a través de la División de Estudios en Ciencias Sociales y Humanidades. Es decir, que hay un trabajo entramado entre instituciones que hacen posible esta a través de la cooperación, eh, eventos como este. Esos estudiantes y esas estudiantes que estamos viendo ahí, compañeros, compañeras, bueno, están trabajando en un contexto que es el contexto de la UNAM, muy conocido por Claxo hace poquito celebramos ahí nuestra, nuestra, nuestra conferencia y, bueno, muy, muy, muy movilizados por, sobre todo por lo que decimos siempre, ¿no? esa gran y entrañable hospitalidad que tienen las mexicanas, los mexicanos, esa... Esas esa dimensiones, esa magnitud que tiene la UNAM, esa capacidad también para convocar al, al trabajo, a la reflexión. Eh, bueno, y en la, en la trama, en la red de, eh, de voluntades que trabajan, digamos, eh, que entraman en Claxo y Alas, bueno, se da una, una química perfecta para, para esta escuela, que dura una semana, ¿no? Comenzó el lunes de esta semana, va hasta hasta el viernes, con jornada, con jornada de trabajo completa, eh, y que, bueno, está, digamos, muy centrada en eso que dice ahí, ¿no? Es una, una, una escuela puesta en, eh, en fortalecer las reflexiones conceptuales y metodológicas de los trabajos de investigación de jóvenes que están abordando una multitud de temas, de temáticas, desde 15 países de la región se encuentran a trabajar y no solamente se encuentran a trabajar, se encuentran también a potenciar ¿no? las relaciones, los vínculos eh, eh, para, por supuesto, una vez finalizada esta semana, continuar eh, eh, acompañándose, continuar reflexionando de manera colectiva a lo largo del tiempo. Así que una gran apuesta de formación eh, que hemos sostenido mucho con, con Karina también. Eh, eh, en términos de la, de la presencialidad. Lo importante que es eh, eh, tener una clase con un profesor, con una profesora, poder estar ¿no? de nuevo en las aulas, poder intercambiar, poder hacer preguntas, poder participar. Eso es eh, la esencia de, de esta escuela, ¿no? Nicolás, lo hemos hablado en alguna instancia, eh, digo, contigo, sobre todo en el periodo de pandemia, pero siempre es bueno reafirmarlo eh, en tu rol también de, de pedagogo y, de, y que, de profundidad del análisis de lo que sucede en, en ese espacio, el espacio del aula, digo, ¿qué es lo que pasa ahí cuál es el valor en relación a ese espacio y por qué es bueno eh, volver a valorizarlo, revalorizarlo, resignificarlo en algunas ocasiones? Mira, el, el espacio del aula es el espacio de formación por, por definición, no es el único, no es el único, eh, por supuesto, eh, eh, es el espacio de formación por, por definición y, y ayer lo que comentábamos, no decíamos, bueno, algo de esto eh, habíamos perdido por completo en, las, en, en, en, en nuestras clases por pantalla, que también son importantes y hoy vamos a hablar un poco de eso también, eh, la tecnología nos ofrece bueno, una posibilidad ¿no? de, de conexión remota, eh, con colegas a lo largo, digamos, y ancho del, del mundo, y, y parte de eso también es lo que Claxo ha trabajado para hacer posible estos encuentros. Pero esa, este encuentro presencial, esta modalidad presencial, permite, por ejemplo que eh, las muchachas y los muchachos, una vez que terminan eh, eh, la clase, salgan y hagan, y hagan pasillo, como decimos, ¿no? puedan, puedan continuar ahí conversando entre ellos. Ayer veía como, como algunos algunas continuaban el diálogo con el profesor eh, una vez que había terminado eh, su exposición. Eh, per permite tener espacios de encuentro para, para una comida, para conversar sobre los temas que nos ocupan y nos preocupan, en fin, eh, todo eso que la presencialidad sabemos que nos puede, que nos puede dar en un, en un ambiente, bueno, pensado para el trabajo, con una, como te decía, hospitalidad increíble, ahí quiero eh, subrayar el trabajo de Efraín León, el coordinador del de Programa de posgrado en Estudios Latinoamericanos críticos de la, de la UNAM, eh, que bueno, ha, ha puesto muchísimo de sí y de su equipo a disposición de este, de este proyecto. Ana Riguá, bueno, Doli Espíndola, la coordinadora de la división de la UAM eh, Xochimilco, que bueno, han trabajado mancomunadamente, hemos trabajado mancomunadamente para poder producir este encuentro. Eh, Nicolás. Eh. Si te parece, eh, y para ir cerrando la columna del día de hoy, pero entiendo que tenés otras novedades, siempre muy dinámica este, todo, todo el área. Este, bueno Y sigue, más allá de, de obviamente, ahora puesto lo, los ojos allí en México, pero sigue con muchísimas cosas, digo, especializaciones y muchas otras cosas más. No sé qué es lo que querés contar en el día de hoy. No, con, compartir con, con, con el público de Infoclaxo que ya están eh, disponibles tres nuevas especializaciones. Esas eh, eh, son las especializaciones en cuidados, en estudios afro y en memorias y derechos y que eh, muy muy prontito se le suman dos más, dos de nuestras clásicas especializaciones en, eh, eh, en estudios sobre políticas de la igualdad y eh, en justicia de género. y vamos a completar una oferta de cinco bueno, propuestas de formación, como siempre saben, Claxo eh, tiene toda la disposición y la disponibilidad y el compromiso para apoyar la formación en los estudios críticos con becas, con apoyos económicos. Así que eso pueden eh, consultarlo a, a, a través de la página web de Claxo, a través de de los correos que están bueno, pensados para tal fin. En fin, hay este, muchas vías para poder eh, conectarse, consultar, preguntar. Y bueno, junto con esa propuesta estamos eh, en breve lanzando también una nueva instancia de formación, lo había anunciado Karina Batiani este, en el marco de la conferencia y, y podemos también eh, eh, darlo ya a conocer, que son las primeras maestrías en coedición con la UTE, una universidad ecuatoriana, una universidad centro miembro de Claxo, con la que hemos diseñado una propuesta de formación para todos y todas aquellas que nos estaban pidiendo reclamando a veces, bueno, terminamos la especialización y ¿cómo seguimos? ¿Cómo podemos continuar eh, eh, vinculados a estos espacios de formación? Bueno, para todos y todas ellas, en breve estaremos lanzando eh, las, eh, unas maestrías en, en coedición junto con con la UTE que, bueno, creemos que permiten eh, eh, continuar eh, y canalizar esa, esa demanda de, de una formación con un espíritu crítico, con una perspectiva latinoamericana, que es el compromiso que tiene eh, Claxo.